Continuamos en este programa de Gaming Room. Esta vez estamos con John Fermín San Julián, director de e Ori que viene a hablarnos un poco sobre la industria del de videojuego, específicamente de los eSports en este 2021. Arrastigo, John. Arracha, John, mías, que por la invitación. A ti por venir con nosotros. Eh, digamos que tenemos así un poco estructurado, pero eh, la idea es también que la gente que no sabe mucho de eSports pues, se entere de cuál ha sido el panorama y de la relevancia, ¿no? A fin de cuentas, que están que están tomando y una de las cosas que se ha comentado habitualmente en todas las entrevistas que hemos hecho, en muchos eventos y en, y en muchas otras cosas relacionadas de la industria, ha sido el tema de la pandemia. ¿Cómo ha afectado este esta pandemia al, al sector de los eSports? Pues a ver, justo lo que es en el sector de los eSports frente a otras industrias, pues no ha sido para nada negativo, digamos decir. Las audiencias, tanto en el 2020 como este año en el 2021, ¿no? que sigue siendo pandemia, aunque no tan, tan fuerte han aumentado mucho, además se ha probado, se ha conseguido ratificar que mucha de la gente que se incorporó en, en el 2020 a esas audiencias, ¿no? por el hecho de, de estar encerrados en casa, se ha mantenido y no se ha perdido, pero es verdad que los, ingres, los ingresos del sector sí son los que se han reducido un poco, porque derivado de toda esta parte de la pandemia, los canales offline, es decir, sobre todo de eventos, y la reducción de patrocinios porque ellos estos no podían llevar a cabo muchas activaciones, ha hecho que en definitiva hayamos crecido mucho en audiencias, pero los ingresos del sector se hayan reducido un poco Y con el tema de, de los eventos también entiendo que, que ha afectado al igual que hemos visto pues tanto con la Fan series y, y similares, ¿Cómo, ¿cómo ha afectado esto a fin de cuentas? Ya no tanto a eventos destinados a, a, digamos, enseñar videojuegos indies, triple A's de cualquier tipo y demás, sino también a las competiciones. Pues ha, ha llevado a que todos, en su momento se hiciera puramente online y que incluso cuando ya no era la pandemia la época de, de cierre total, sino posterior, pero que había muchas restricciones... Pues que finales súper chulas donde hubiera habido unas cuantas miles de personas se hicieran recintos especializados para ello, pero cerrados y sin público, perdiendo toda esa parte, ¿no? Un poco de... Pues igual que ha pasado con el fútbol, ¿no? De que los primeros partidos eran sin sonido hasta que se dieron cuenta que tenían que ver el sonido de, de fondo, ¿no? Que estos eventos que han perdido un poco de gracia. Precisamente comentábamos eso también, eh, que con la Fana Sirius ha pasado eh, claro. el tema de, de eso, de la falta de gente, de poder ir, interactuar, ese, ese mano a mano, ¿no? Pues entiendo también el... que para, para los equipos de eSports, por ejemplo, el tener a tus cinco jugadores en fila, a tus seis jugadores en fila y con el público aplaudiendo y todo todo lo que claro. se monta en, en los eventos, pues ha faltado. Eh, llevándolo un poco más a, a mi terreno, que es donde controlo yo, eh, The Game Awards, supongo que te suena... Sí. Eh, el evento el evento de Esports ganador de, de estos premios ha sido efectivamente los Worlds de LOL. ¿Qué tienes que contarnos al respecto? Pues los Worlds de LOL, que pues se puede decir que año tras año sigue siendo como el evento, ¿no? Es verdad, como uno de los eventos, el, para mí es el evento, luego otros discutirán, pero el evento clave del año. Y, y este año, a modo resumen, se puede decir que ha sido en el mes de noviembre, las finales fueron en, en, en Reykjavik, ¿no? En Islandia. Como hemos comentado ahora, eh, es uno de los eventos que las finales fueron sin público, es decir, una pena, ¿no? Porque de, antes, de anteriores ediciones veíamos como en China se llevan estadios haciendo unas activaciones con realidad aumentada impresionantes. Eh, la final terminó siendo de Edward Gaming contra eh, Down Won Kia. Ganó Edward Gaming en lo que se comenta que es un, la mayor final de toda la historia, bueno, de los 10 años ¿no? que hay Wolves. Y aquí, sobre todo, de, a nivel de un poco de, de negocio también, es relevante ver eh, que se cumplió el récord de, de Visionano, de usuarios fuera de China. Es decir, eh, se ha llegado a 4 millones de, de usuarios en lo que es la final, después de que el récord anterior estuviera en las semifinales del 2019, donde jugaron SKT contra G2 en 3,9 millones. Es decir, ha crecido un poquito, pero se sigue año tras año no aumentando esas audiencias. Y sobre todo importante recordar que decimos cuatro millones sin los datos de China, ¿no? Porque al final, para el resto del mundo que no es China, utilizar los datos de China sin inflar datos que no llevan a ningún lado. Habiendo hecho un poco de repaso así al tema internacional, digamos, de, del sector de los esports, vamos a venirnos un poco más al nuestro, vamos a venirnos un poco más a lo nacional, estatal, peninsular, como tú como tú prefieres, antes de meternos ya en lo que viene siendo comunidad autónoma propia, que compartimos. Eh, comenta, eh, coméntame un poco qué, qué ha pasado, aparte de eventos y, y demás, coméntanos también a nosotros, a, a los oyentes y a mí también, para enterarnos un poco eh, qué ha pasado a nivel estatal, a nivel España. Pues aquí sobre todo hablando ¿no? de la escena de LOL que al final es la más potente a nivel de, de España no donde tenemos la Superliga del VP. y el principal dato relevante es que se ha creado la, la bueno, se ha creado se ha vuelto a retomar la segunda división no de LOL la cual si no me equivoco hace cuatro o cinco años estuvo pero se quitó y eso ha hecho por detrás que haya habido un movimiento ¿no? de, de, de espacios no es decir hasta ahora digamos eran 10 plazas donde los inversores podían eh, abarcar y estaban ocupadas. Ahora, gracias a la segunda Superliga, ha habido un doble movimiento muy interesante. El primero es que este año justo, el 2021, a finales de 2021, están entrando grandes proyectos de, del entorno del fútbol, tanto de, de equipos como de jugadores de fútbol que están decidiendo invertir en el sector de los esports. Y esto ha sido a la vez ha ayudado gracias a que en la segunda división, como digo, han salido nuevos huecos donde poder invertir ¿no? para escalar el equipo. Aquí lo más relevante, eh, que es el equipo más relevante de todos, es el que ha montado Ibai y Piqué, que eh, además fue hace unos días en el Palau San Jordi, ¿no? Ante de 15.000 personas, un evento que los que llevamos ya unos años en los eSports, pues, que pensar que un equipo de, de Superliga del LVP montara un evento así para presentar el equipo. Es decir, que fue un evento estilo a las finales, no a que solo un equipo presente su equipo, su roster. Y luego ahí podemos seguir haciendo un listado de, pues tenemos Casemiro... ADG ha montado su equipo el Barcelona como Barcelona Fútbol Club entra también en, en la Superliga Orange el Osasuna se alía con su jugador Rubén García que tenía ya un club llamado Guasones y también entra en segunda de la Superliga y luego por ejemplo el Huesca con Imoquis es decir tenemos una segunda división de la Superliga y tanto en primera como en segunda han entrado grandes proyectos desde el mundo del fútbol, capitaneados sobre todo por el de Ibai Piqué. Esto pasaba bastante antes, entiendo también, con el tema de, si no me equivoco, las, las operadoras de telefonía, ¿no? Como tenemos los... Eh, creo que son Vodafone Giants o los Movistar Riders, creo que eran... A lo mejor a lo me estoy colando yo ahora. No, no, tienes, eh, tienes razón. Eh, Giants desde hace unos años es Vodafone Giants. Movistar Riders ya surge un proyecto desde digamos prácticamente desde dentro de, de Movistar, entonces ya desde el origen es Movistar Riders y en su día tuvimos a Orange que estuvo dos o tres años eh, comandando los parrocinios de la Superliga, es decir, en su momento teníamos la, la Superliga Orange y luego Movistar Riders y Vodafone Giants, así que toda la razón. Y entonces tú crees que esto va a ser Una consolidación absoluta entre el mundo del fútbol Y el mundo de los eSports, sobre todo también yo creo un poco con, Por el boom que ha tenido Ibai este año en, en el tema de, digamos Su pasión tanto por el fútbol como por El tema de videojuegos, que creo que ha sido un poco También podría decirse el puente, ¿no? Entre entre ambos Totalmente. sectores Totalmente, yo creo que ha sido un movimiento Que ha permitido que o oh, mucha gente que no conocía Tanto el sector lo conozca Y aquí se juntan varias cosas Se juntan tanto que los futbolistas, ¿no? Al final tienen unas capacidades en no donde deciden invertir y esto hace que tanto inversión como por mero ocio, porque varios de los nombres de los que hemos hablado son jugadores de nivel top a, a nivel mundial, ¿no? Entonces son jugadores con mucho dinero que incluso algunos han podido decir que de un primer momento lo hacen incluso para hacer una prueba y para poder tener un club y disfrutar de ellos. Es decir, sin ninguna como sin ninguna intención real igual de que esto tenga que ser rentable. Pero esto sí va a hacer que este 2022 sea impresionante porque van a entrar una, capital, una gran cantidad de capital eso ayudará a que se profesionalice contratando a gente de nivel y esto traerá una gran, un gran número de focos de fuera del sector todavía para que se conozca más. Pero yo aquí, dentro de todo el positivismo que hay, siempre me gusta comentar que luego hay que ver el efecto de toda esta gente hasta qué punto calan los sispos. Es decir, que Ibai, que Ibai presente su equipo en el Palau San Jordi y llenen 15.000 personas es porque lo hace Ibai. Si Ibai no lo hubiera hecho, no sería así. Es decir, ¿hasta qué punto que todos estos jugadores entren y traigan su foco, si atraigan su imagen es, es propio de ellos o es propio del sector? Es decir, si ahora toda esta gente se fuera, ¿cuánta de esa audiencia, ¿no? de, de, de, de ese entorno, de esos partidarios se quedarían sin ellos por detrás? Pero bueno, eso es cuestión de ver este fantástico 2022 que viene por delante y analizar qué sucede. ¿Cómo prevés tú, digamos, el, el ratio de crecimiento de, de inversión y también de, de digamos, visiona, eh, de, de visualización de eSports en, en 2022? ¿Lo ves como algo exponencial? ¿Lo ves como algo que crece pero regularmente? No, yo, yo creo que en este salto, en el caso, va a ser exponencial porque eh, lo que son los visionados de la Superliga en España con todos estos clubes, yo entiendo que se podrán duplicar. Que, es decir, es un salto muy bestia que entra en el Barça, que te entre Ibai, que te entre Casemiro está un, otro equipo que no me cuenta está Falcons con la y cuenta por detrás es decir en, no es que sean uno o dos sino que la gran parte de la parrilla va, ahora va a tener los grandes clubes de Expo, que ya existían antes no Heredity, Gaias, que traen unas audiencias impresionantes con todos estos clubes con toda la maquinaria que por detrás traen entonces a nivel de inversión es impresionante porque tienes una segunda división que va a ser casi del nivel de la primera porque están entrando toda esta gente con ese capital y a nivel divisionado esto eh, también entonces yo creo que estaremos hablando en cifras de duplicar eh, siguiendo un poco con el tema así, nacional, España y tal, hemos comentado el tema de, de los Wars de LoL, pero aparte de eso, aquí, digamos, eh, viniéndonos a España, en el tema de eventos que juntan tanto videojuegos indie como AAA, STC, pero también los juntan con eventos de eSports que hemos tenido este año. Pues este año ya, por fin, no ha sido como el gran año de celebración que después de la pandemia hemos podido volver a los eventos. Y digamos que el primer evento así un poco más importante, aunque en este caso a nivel de negocio, ¿no? A nivel de business, no era a nivel de, de B2C de usuarios, fue el GES en Madrid a finales de octubre donde además yo tuve la oportunidad de estar y la verdad fue una gozada porque fue un evento de dos días en Madrid donde hubo todo tipo de ponencias de, de los mejores personas del sector y hubo más de 800 personas registradas. Entonces, para un evento de business en Insports en España que hubiera más de 800 personas registradas es impresionante. Es decir que eso no es solo un dato, sino que yo puedo ratificar la sensación allí, ya que era en Kinépolis, ¿no? que son unos cines y eran salas enteras de cines llenas de gente, ahí viendo las ponencias y luego en las zonas de networking toda a tope. Luego hemos tenido el primer gran evento eh, a nivel ya de no de evento puro de, de usuarios, de gamers, que fue la ultra en Valladolid un auténtico éxito los, los organizadores hablan de 8000 visitantes únicos, lo cual para un evento que se hace por primera vez en una ciudad como Valladolid, que tampoco es de las grandes de España, tuviera estas cifras es impresionante estos días estamos teniendo no, estamos y yo no he podido estar pero las imágenes que ves desde fuera parece que todo es un auténtico éxito con todo tipo de marcas instituciones, el Ayuntamiento de Madrid dando apoyo a tope y luego otro gran otro grande de los eventos como es DreamHack eh, ha anunciado ya sus eventos para el 2022 en DreamHack Valencia y DreamHack Madrid por lo que lo que se habla siempre es dentro del sector no es decir es un, un sector digital pero los que lo vivimos sabemos que esos eventos no esos eventos presenciales esas paradas esos diferentes momentos que hay son muy claves para que todo el mundo nos veamos, todo el mundo viva ya esa parte presencial y además gran parte de los patrocinadores y e entidades puedan activar de manera chula en ellos. Por lo que muchas ganas de que llegue este 2022 con estos eventos ya arrancados este 2021. Coméntanos un poco acerca de la Dreamhack para que nos enteremos un poco de, de lo que implica. Pues la Dreamhack, yo tuve la suerte de estar trabajando, ¿no? hace, hace, hace, desde hace un par de años no soy parte del proyecto, pero estuve dos años. Pues es un evento internacional creado en Suecia que tiene 10 o 12 paradas, ya no me acuerdo cuántas, por todas partes del mundo, Estados Unidos, India, Europa, eh, África, juraría que no, Sudamérica, tuvieron un, un evento en Brasil, lo que se divide en dos partes, una parte, una LAN party estilo la Euskal Encounter, ¿no? Es verdad que aquí la Euskal Encounter es la top, porque son, si no me equivoco, 5.000 asientos llenos cada edición, Aquí la Dreamhack. No llenos en tres segundos, además. Exacto, eso es. Aquí Dreamhack, digamos, después de la Euskal, es el segundo evento en España que más, más gente tiene. De la época que estaba, si no me equivoco, eran 2.500, 3.000 asientos. Y luego tenemos otro, o, otro pabellón donde es la feria, un formato de feria con competiciones típico también a Gamergy, a Amepolis o a otro tipo de eventos, donde tienes los diferentes stats de las diferentes marcas y luego míticas pantallas no enormes con, con graderío para ver competiciones. Que en este caso un poco el diferencial de DreamHack es que puedes ver competiciones internacionales en directo con unos premios de suelen llegar hasta medio millón de euros, que eso es lo que sí que no puede replicar en otros eventos en España porque son circuitos nacionales, ¿vale? Pero un poco es eso, esa Alan Party, esa zona de, de actividades, marcas, feria y competiciones internacionales en vivo. Antes de pasar un poco a términos un poco más generales, eh, ya hemos hecho un poco revisión de, de lo internacional, de algo más estatal nacional. Cuéntanos ahora lo que ha pasado en Euskadi y País Vasco. Pues en Euskadi, eh, bueno, hemos seguido ¿no? con el con, con, Fanacius, con, con la Euskal, ¿no? La Euskal, si no me equivoco, en 2020 fue en Urechu, ¿no? Yendo a sus orígenes, pero este año ya... Volvió a Bilbao, y de nuevo otro gran éxito, la Fan hace pocos días... Yo hay, que es como un evento más de no desarrollo de videojuegos puro, más que Xbox... No estoy tan al tanto, pero por lo que sí que sigo y he escuchado, ha debido ser otro exitazo también... Como lo es siempre, ¿no? Mantener el nivel... Y luego, el, bueno, otro dato relevante, evidentemente, es que Ore Ispos, ¿no? De donde soy director... Salimos a finales de mayo y ahí estamos trabajando a tope la comunidad... Pero es verdad que a nivel competitivo top, o un dato muy relevante es la, el surgimiento de Bisons como club de esa eh, Superliga que hemos hablado antes, ¿no? Donde entraba Barcelona, y Piqué, creando un club con, con un foco muy claro puesto en, en Vizcaya y que además eh, han cogido como primer patrocinador a Euskalduna, que será ¿no? el centro de operaciones donde entrarán los games y donde llevarán a cabo todas sus actividades. Justo hablábamos hace poco, aquí en el estudio de. De cómo la Fan and para el tema de los indies, a fin de cuentas, eh, para el tema de los eSports porque que no haya afectado tanto por el tema de, de las conferencias digitales y demás Pero para el tema de los indies sí que ha sido bastante claro, bastante claro. afectado a fin de cuentas Y ese, ese mano a mano justo que te comentaba yo antes, eh, que nos ha, nos ha faltado bastante a yo creo que a las medios de comunicación eh, Dejando un poco aparte el tema de eventos y, y el tema digamos ya más de aquí, eh, háblanos sobre los acuerdos este año pues a ver, lo que hablamos un poco, ¿no? De que son, está siendo años en los que el número de patrocinios o el número de, de, de las cifras de los patrocinios son menores, pero sí, digamos que he preparado un pequeño resumen de, de cuatro patrocinios que me parecen interesantes que ha habido este año en España, ¿vale? El primero es de hace poquito y es que como la, la bueno, patrocinio o en este caso activación es como la Liga Nacional de Fútbol Sala, ¿no? Ha hecho ha montado un torneo Rocket League con si no me equivoco, Rocket League con, con Wing Games, ¿vale? Que es una operadora de torneos de Cantabria. Entonces, el ver como una entidad deportiva, como pues en la Liga Nacional de Fútbol Sala, también ya no está entrando. Es decir, volvemos a lo de antes. Ibai Pique, Barcelona, tal. Están sucediendo tantos movimientos en lo que es la industria de los eSports en España que hace que entidades como estas entren. Entonces, me parecía bastante relevante eh, contarlo. Luego patrocinio bastante eh, interesante también es eh, Bizzum ¿no? Bizum como marca ha entrado en el circuito tormenta montando una parada lo cual muestra claramente cómo en este caso el los de de la nivelan... exacto, sí, exacto, perdona eso es, como pero aquí lo relevante es una marca como Bizum que está entrando en el, en el sector amateur es decir, no está yendo a la Superliga sino que decide montar una parada en el sector amateur por lo que se ve y ya esto muestra cómo las marcas van entendiendo que además de la Superliga y los equipos todos y las grandes audiencias, hay otro nicho donde tú puedes entrar en el Circuito de Tormenta, por ejemplo, o en otras entidades, donde llegues directamente al target organizando competiciones y llegando a ellos de manera directa. Eh, luego, como gran patrocinio, yo creo, si no se me escapa algún otro, en España este 2021 ha sido SEAT. SEAT entró con Mad Lions, ¿no? Lions, uno de los tres mejores equipos de España del no de la Superliga. Volvemos a la Superliga. Eh, que es parte de un grupo canadiense de entretenimiento con eh, equipos en todas fases del mundo, ¿no? con estadios de eSports, de fútbol y demás, pues se ha por la puerta grande eh, patrocinando a Mad Lions ya, si no me equivoco, antes de verano. Entonces nuevamente vemos un movimiento muy interesante ¿no? y de una gran marca como Jackie acercarse al territorio de la generación Z, territorio gamer, territorio de gente joven. Y luego para terminar, este es un acuerdo eh, eh, internacional pero solo por las cifras, me ha parecido relevante contar lo que es cripto, ¿no? la, la exchange de, de, de criptomonedas, que ha entrado a patrocinar en el a Fnatic, el, probablemente el mayor club de la historia de los sispos, ¿no? que lleva ya 20 años y tiene millones de fanbase, pues en este caso por 15 millones de euros al año. Es decir, estamos hablando de un patrocinio superior a la mayoría de los patrocinios que hay en primera división. Es decir, por ponernos en lo terrenal, a Leti y la DET y la Real los patrocinadores de sus camisetas en muchos casos hablas de 2, 3, 4 millones de euros y Fnatic en este caso ha firmado 15 millones de euros por cripto ¿Qué te parece en este caso? Pues la verdad es lo que comentabas tú precisamente el crecimiento exponencial de, de, el, claro. de la inversión a fin de cuentas los eSports son un sector muy importante dentro del gaming a pesar de que no estén tan eh, digamos claro. tan comercializados como puede ser el, los casuals porque cualquiera puede comprar un videojuego pero entrar a a este tipo de, de mundo, si no es como espectador es un poco más complicado, pero sí, o sea a fin de cuentas se ve esa, ese crecimiento y, y en el tema de eventos en los últimos años se está viendo no cómo como sí. están aumentando eh, tanto la cantidad como la calidad, a fin de cuentas. Totalmente. Y ya antes de, antes de terminar con la guía de los eSports de, de Loite, ¿tienes algo más que comentarnos? Pues sí, quería hacer también un remarcar un poco como ya como como input ¿no? que remarca este crecimiento de sectores, los movimientos que están dando las administraciones públicas. Es decir, las que antes pasaban de, del tema, ahora ya este año <coughs> perdón. este año hemos tenido tres claros ejemplos de instituciones públicas entrando a los sismos. Uno es fuera de España, pero pues muy cerca, que es el caso de Andorra, donde Andorra eh, está trabajando con Auren, ...un plan estratégico para hacer eh, Andorra... ...como capital de los sispos en Europa... ¿vale? ...entonces porque quieren desmitificar un poco... ...la idea de ir solo en base a sus rebajas fiscales... ...y en este caso, que lo tengo aquí apuntado... ...van a trabajar sobre siete ejes estratégicos... ...economía y empresa... ...turismo, competición, educación... infraestructuras, TI... ...jurídico, legal y gobernanza... ...es decir, quieren abarcar un plan estratégico... ...muy potente donde aquí a mí... ...los temas de turismo, educación y competición... ...me parecen súper interesantes por lo que habrá que ir viendo cómo, cómo avanza. El segundo, bastante cerca de Andorra es, pero no, no tan profundo, es la Diputación de Barcelona también está llevando a cabo un estudio para ver todo lo que significa y todo lo que implica el sector de los ispos para ver, para ver qué tipo de actividades se puedan llevar a cabo en la, en, en la provincia de Barcelona. Es decir, vosotros, ¿no? que también sois gamers, imaginaros hace años pensar que una diputación de un territorio ISP, pues es decir, a la parte competitiva, que ya no es ni a la parte de la industria del desarrollo, se pare a pensar y a analizar qué es esto y qué podemos hacer para llevarlo a cabo. Y en este caso, que sea una diputación como la de Barcelona. Son datos, la verdad, que desde dentro del sector nos parecen súper interesantes. Y ya el último, que es muy parecido a este, es como Madrid eh, ha, ha llevado a cabo, ha montado un clúster del videojuego antes de verano, donde principalmente el principal impulsor es el propio ayuntamiento, es decir, volvemos a ver a una segunda institución, en este caso la del capital del país ¿no? Es decir, para tomar la relevancia que tiene que está organizando y está removiendo y está moviendo un clúster del viejo donde también lleva la parte de esports e por lo que en este caso tenemos tres ejemplos nuevos, Andorra, Diputación de Barcelona y el de Madrid los cuales están apostando muy fuerte por el sector de los esports y esperemos que próximamente en el resto del territorio y en Euskadi las cosas vayan del estilo Entiendo que si no se ha hecho ya el tema de, no estoy muy puesto en el asunto, pero el tema de España Juba Audiovisual de Europa, un, un plan que se está llevando a cabo, eh, si no se ha hecho ya, digamos, la introducción de los eSports en ese plan, eh, quedará poco, digo yo, ¿qué opinas tú? Pues en el hub de audiovisual de España dentro de Europa, ¿me comentas? No, no, no, el, el plan de eh, que se llama tal cual eh, España Juba Audiovisual de Europa hay un plan de hecho bueno. estructurado en ese tema eh, para bueno, ahora creo que está más metido en la industria del cine, pero supongo que antes o después el tema de los eSports entrarán. Pues me, ahí me pillas desconocía esto, así que la verdad me lo voy a me lo voy a apuntar porque al final eSports eh, e no es el 90% del contenido de esports es audiovisual y es una rama es que más El tema más de más e series y demás. Exacto, más negocio genera, más empleo genera, más innovación para a traer, entonces pues la verdad, y me pillas tú, aunque venga hoy no a dar yo el repaso, y me has pillado tú, así que me parece súper interesante para, para analizarlo, la verdad. Y ya para ir terminando, eh, coméntanos un poco, ¿qué tenemos sobre la guía de los eSports de Deloitte? Pues aquí primero decir que ya, si no me recuerdo mal, creo que ya fue en el 2020 o en 2020 cuando surgió, ¿no? de, Deloitte saca una línea Deloitte Gaming donde apuesta no por ofrecer sus servicios y, han, y su primer granito, digamos, ha sido que además la ha sacado hace pocas semanas la, la guía del, de los SISPOS en España, ¿vale? porque es un producto propio de Deloitte España y aquí rápidamente, más allá de recomendar a cualquiera que quiera que la pueda leer, pero siendo una guía de 180 páginas es decir, para un programa como este eh, en, la única manera de tratarla era resumirla y aquí me he quedado yo con tres datos relevantes, hablando sobre todo de la parte de cómo es el consumidor de eSports en España. Es decir, eSports a día de hoy, su principal punch son las audiencias y los gamers. Entonces entiendo que lo más relevante es analizar ese consumidor. Y aquí, por ejemplo, eh, el estudio habla de cifras de que el 92% de los seguidores de eSports les gusta el deporte tradicional y la música, por lo que quitamos ese ¿no? esa idea de que ese gamer no es esa persona sedentaria, que no se cuida que come mal entonces aquí le vemos que, que le gusta el deporte y la música luego a nivel de negocio el estudio habla de que el 16% de los seguidores de Xbox han ido a eventos presenciales de Xbox, es decir, tenemos un 84% de seguidores de Xbox que todavía no han vivido un evento presencial de Xbox, lo cual es muy relevante para que en otras partes de España donde no se hacen eventos se puedan hacer porque queda mucho gamer al que ofrecerle este, este formato y luego es un dato típico pero que se sigue ratificando año a año es que el 69% no tiene un club es decir, no es aficionado directo de un club por lo cual aquí es donde todavía se ve un poco como el deporte no o el fútbol, por ejemplo lleva 100 años y tú cuando naces tus abuelos, tus padres, tal, te van inculcando un club, pero aquí en pues que esta industria tendrá 20-30 años y más personalizada, no más de 10 donde todavía hay los clubes tienen mucho trabajo que hacer a la hora de marketing y fidelización para conseguir que ese 70% de seguidores que no se encuentran eh, qué decir de, eh, representados por ningún club, donde poder atacarle. Me estás recordando justo a, a cuando me enteré de que Simple eh, de Navi había ganado el, el premio a mejor jugador de eSports en los, en los de Game Awards, la felicidad absoluta. Eh, claro. Pues creo que con eso hemos terminado con la sección al, al repaso de los eSports. Muchas gracias, John, por estar con nosotros. Ah, muchas gracias a vosotros y aquí estamos para el Nightingale. Si